La Vencido por sus besos he caído en la locura La verdad se me hace falsa cuando pienso en su figura Hermosa tú te ves aunque la noche está oscura De corazón noble aunque la vida sea dura Los grillos resonando en mi mente La cartera está vacía, siento el cañón en la frente Dijo, quiero lo que tienes Tú sabes certero En la calle no hay lugar Pa' cualquiera, pero Los sentimientos cambian Cuando te invade el miedo Pero los hombres no se rajan Hay que ser guerreros Perdido por tus besos Yo me enamoré Dijiste que no puedo Pero lucharé Mírame a los ojos Dilo otra vez Dilo otra vez Dilo otra vez Mirarte por la noche Como a las estrellas en mi cuarto yo abro la botella Diré que estoy brindando por dejar mis huellas Pero desperté con ella Yo me encuentro como un náufrago Entre tus mares remo mientras el barco se hundió Yo me encuentro como un náufrago Entre tus mares remo mientras el barco se hundió Ya no duermo solo toda la noche entera Ya tengo familia con sueños la renta está cara pero no hay problema Porque con amor se pasan fronteras Me siento como un náufrago Entre tus mares remo Mientras el barco se envía. Me siento como un náufrago Entre tus mares remo Mientras el barco se envía.